hoy día el monstruo de la laguna de nuestros amigos argentinos los canticuénticos y es una un aire de cumbia eh, que yo lo simplifico y mezclo un poquito cumbia así como reggae también que ya hemos visto esto si la tocamos netamente con un solo rasgueo permanente de principio a fin les propongo que lo hagamos así ya, ya, ya, ya. El monstruo de la luna le gusta bailar la cumbia. Empieza a moverse puro, de a poquito y sin apuro. Fácil, ya. Y si por ahí se inspiran mucho y les dan ganas de hacer un poquito los bajos, dense cuenta que si hago el mi menor con el dedo 1 y 2, así, me queda libre el dedo 3. Hay que practicar harto eso sí ya. Y con el dedo 3 yo podría hacer un bajo en la sexta cuerda. Por ejemplo, al aire. Al aire significa que no presiono nada. Al aire, luego en el tercer espacio... el aire, tercero, quinta cuerda, el aire. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, Podría ser. Y en el caso mío, yo pongo la mano así cerrada, a ver, como una marioneta, y con el índice lo utilizo como uñeta. En las primeras partes para entrar a la estrofa. Practiquen lo capaz que les salga y sea más fácil de lo que yo misma pienso. El monstruo de la laguna tiene mi menor y re mayor. Ya. El monstruo de la laguna. Oh.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 pesado se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies para un Alcanza el monstruo de la laguna. Se para con la cabeza, con las patas para arriba. Mira qué broma atraviesa, mueve la cabeza.